Fuerzas Armadas, instituciones con una disciplina férrea o se supone que tienen que tener una disciplina férrea Eso no es posible, eso, eso le dice a ustedes que vamos rumbo a la desgracia en este país Buenas tardes Buena. No se sé, te escuchando, escuchado, tenemos como problema porque me llaman aquí, se me cayó esta llamada también y, y entonces eh, por ahí también nos llaman eh, Mira a mí lo que me pena eso Porque cuando en un país La historia, quien ha leído la historia de este país Recuerda que cuando han surgido gobiernos de fuerza Es cuando se van produciendo situaciones así Que se va rompiendo la disciplina que se va imperando el caos, la anarquía. Y esto se viene en hombres de fuerzas para organizar la casa. Que es lo que ha ocurrido normalmente en la República Dominicana. Y el último caso fue de Trujillo. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Bien, un placer. Hermano, por favor, hacerle un llamado a nuestro señor alcalde Siquioque. Se que no están arrepiando la basura aquí en la parte de la Canela me dijo si, Canela me dijo Omar Omar si, buena gracias bien, gracias oye hermano, es para preguntar a la muchacha tenare no viene yo no entendí nada la muchacha que si viene ella quedó de venir, pero parece que no va a venir mira, este me decía Canela el ingeniero Daniel Canela, que él quedó de llamar... Sí, sí, la estamos esperando. Me decía, me decía el ingeniero Daniel Canela, porque hasta ello ha llegado las informaciones de que la gente se ha estado quejando, de que hay basura en diferentes puntos de la ciudad y ellos admiten y Canela quedó de llamar aquí para aclarar esa situación. Y sería bueno que el, el alcalde también llame y explique eso. Y el vocero y asistente del alcalde, el amigo Ramón Díaz Paulino. Ellos dicen que con el toque queda, que es algo insólito. Algo insólito. La policía se ha llevado preso muchísimos recogedores de basura. Entonces yo digo que eso no puede ser. Porque ¿cómo...? Como si, si para determinadas actividades se permite y se le da permiso a personas para que anden en la calle Y más una cuestión como esta de la recogedera de basura Que ya se impuso recogerla de noche Ellos dicen que han tenido que desistir de noche porque de que la policía se ha llevado varios eh, Eso es lo que Canela me dijo a mí personalmente hoy Yo hablé, Pero no tiene sentido ellos no ¡Ay, pero y hay que ver un camión de recogerlo! No tiene que estar identificado. ¿Por qué usted lo está viendo? Un camión y, y lo que tienen los botoncitos de Dominicana limpia. Eso, eso está identificado. Además, si la policía ve que esa gente está recogiendo la basura, ¿cómo que lo van a llevar preso? Porque están rindiendo una labor. De que incluso, debo decir que en un momento dado, el doctor. Frank Tengo que ser justo y hacerle ese reconocimiento que es anunciante de este programa, el doctor Franpelli Ventura Filpo, me llamó a mí para que le planteara al senador de la República, a Milka Romero, de que planteara ya de que aquí se podría crear un brote epidémico por la acumulación de basura y que le permitiera que los ayuntamientos fueran parte de, lo, de los sectores no, no, que no debían ser molestados en su labor. Buenas tardes. Acá de la calle Osmar sí. mire, yo vivo aquí en la calle de la Cruz y, y, y todos los hijitos en mi estado están tapados y con una agua que cayó en la calle un poco de agua se me la calle de la Cruz ay Dios y, santo y déjame decirte que yo pasé cuatro años y cuando tuvo Alex, que todo el pueblo estaba limpio, mira berenjenas, repollo y enciendo cosas todas en la casa de la niña aquí ay, en la calle santo, ay, santo. En de la porque es mercado me está lleno la y déjame decirte que el pueblo se mantenía porque las mujeres barrían después de pasar el camión que se sí, toda sí. esta basura es verdad, porque cuando los camiones pasan, ya lo cortan, roto la basura, los perros, la funda, ¿qué digo, entonces la mujer, un hombre, una carretilla de esta basura. Oye, yo esto era limpiecito todo. limpio, lo que yo decía, pero yo no estoy aquí en Macorís, porque no veía una basura por parte de después, si que Luego usted se y yo no vi, porque era bien, Pero él está muy flojo, va a tener que ponerse de fuerte, porque no está haciendo el trabajo. Bueno, yo, yo, eso es un clamor, yo se lo he dicho ya varias veces acá, eh, eh, hay, hay, hay, hay una situación preocupante, si se quiere, bueno, tenemos aquí una llamada, Buenas tardes. Bueno, o más, pero de día pueden recoger la basura porque para acá, para los prados y para el ciruelillo no vienen a recoger la basura. Eso da, da pena para acá arriba como estamos. Sí, por, sí. ¿Por hay... qué tiene que ser de noche? ¿Y ¿Por qué de día no pueden jugar con él? Porque Ale cuando estaba estaba esto muy limpio acá. Bueno, ahora la gente está diciendo eso, que cuando Ale la ciudad estaba limpia, la gente lo está diciendo. Entonces, algo está pasando. Yo creo que... El alcalde yo en Eje de la Rosa por este programa, debe de hablarle a este pueblo, porque realmente eso, eso, eso no se puede permitir. Un pueblo sucio, mira, eso puede crear epidemia y, y, y muchas cosas malas. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. Bien, gracias, un placer. Ay, ay, ay, no tengo la voz. qué pasó como que se está escuchando mal, no es Pedro Villar? Sí, sí, sí. Pero se está escuchando como mal que lo que está pasando. No, pues yo te oigo bien, yo es para decirle por lo menos que ya tú tienes razón de que Ramón Díaz por lo menos salga al aire porque es bastante tal ¿eh? <risa> <risa> <Pedro Villar. risa> No, Ramón es bueno, lo que pasa es que, no, y Ramón, tengo que ser honesto, Ramón ha hablado un par de veces conmigo y ha estado preocupado por eso. Porque yo no puedo ser... Okay, no, eh, eh. no, no. Ramón, Ramón, me, ha, me has dicho a mí la preocupación. Buena, eso hay que decirlo. Omar, sí. estamos frente a Telenor esperando a la muchacha. Yo soy el abogado que ya. Ah, tú eres el abogado. Bueno, pero la muchacha... Yo la estoy esperando, ella quedó de venir a las seis. Ella me llamó anoche. ¿por pues ¿Qué pasó está... el programa? Ella me llamó y hasta me preguntó la dirección de bueno, Telenor, que la tengo aquí. Sí, por pues mantente ahí. Porque se, que, que se comunique contigo. Porque por eso es que pasa las cosa aquí, por no denunciar. Sí, parece que quizás se metió en miedo, quién sabe, porque este, este país así también. Uh -huh. Sí, pero la estamos esperando. Y gracias a ti por prestar esa importante colaboración. Cuando viene a ver, viene esta muchacha, después que pasa el programa. Pero yo lo dije bien claro, que estuviera aquí a las seis de la tarde. Y el programa adoptó una posición de solidaridad con ella. Eh... Hasta tal punto que la invité que viniera personalmente para que la gente. La primera invitada en esta pandemia. La primera invitada en esta pandemia. Entonces, imagínate tú. Buena tarde. Eh, buena. Sí, buena. Omar. Omar. Sí, le Omar. Omar. Mire, yo quiero decirle. Yo soy un aguario. Tiene que bajar el televisor. Tiene que bajar el televisor. No se oye nada porque ella tiene. Señores, cuando se va a hablar por un programa de televisión, hay que bajar el televisor para que se pueda escuchar bien porque se produce un sonido sumamente raro. Eh, es lo más conveniente. Miren, entonces, eh, no con relación a Ramón Díaz, debo decir que ha estado preocupado porque Ramón a mí me manifestó, el actual asistente del síndico, que estaba preocupado porque no se había dado, no se había tomado una medida que impactara. Y que ciertamente ellos. los regidores no están fiscalizando este pueblo, no están bien. Imagínate tú. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> buenas tardes. Omar, buenas <ríe> bueno, buena tardes, vea. Yo soy la mujer que lo llamó los otros días de los aguayos. Sí. Mire, yo les pido a cualquiera, político, lo que sea, que me dé una ayuda para mi madre que está enferma, que me orden, porque a mí no me han traído una, una libra de sal, no me la han traído, y yo no me la enferma, con un buen carísimo que tengo. Cualquier político, cualquier empresa que me ordena, un empresario algo, yo vivo en la calle H., bueno, ahí está el, el informe a los políticos que bastante han estado dando ahora en la pandemia. Que vayan en, en auxilio de esa señora, que ella dice que tiene su madre enferma. Vamos a ver esta llamada de esta joven buena. Omar, ¿Sí? óyeme, a los políticos, a los peremeíntas que tanto pensaron que Siquio servía para algo. Qué bueno, para que ellos vean, eso mismo va a pasar cuando voten por el y, nada, y Se sabe que no va a ganar, pero por un por si acaso, por eso no sirve en ninguno. No, tampoco así, de esa ofensa, ¿cómo que no sirve en ninguno? Pero y esa ofensa, sí, muchachos, y ese fanatismo. No, no, no, Dios mío. Esa ofensa, ese odio, ven acá. Miren, entonces, este. Vuelvo a recordar la encuesta GALU, que es la única encuesta que yo creo que va a salir el lunes. Y vuelvo y repito, lo que la GALU diga, porque yo presenté aquí, la GALU, desde el 96, cuando estaba en la revista Rumbo, el 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016. Y la Gal ha fallado solamente en 2.30, 1 punto y pico. Buena tarde. ¿Eh? Buena. Buena. Buena. Adelante. ¿El Adelante. Right. Sí. sí. Me estamos llamando de aquí de Pimentel. Ah, ¿cómo está Pimentel? Adelante. Estamos bien, gracias a Aquí todo un truco con, con Abinader. Ajá, gana Abinader en Pimentel. esa señora que llamó ahí? No, está bien, déjala. Dígete es que tempo, cada quien. El tengo está quedado. <risa> <risa> <risa> este fanatismo de la gente es terrible. Esto no hay quien me impida, señores. El de una vaina en su tiempo. <risa> <risa> la flota y ahí es... <risa> eh, bueno, entonces. Sí, se va a jugar la pelota. El 30 de octubre vi que empieza la pelota. Tú sabes que yo hablé de eso el otro día. Ya lo confirmaron. Sí, claro, estoy encantado. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, buenas. Un placer. Omar, yo quiero decirle algo a esta señora que dijo con respecto a que cuando Ale estaba todo limpio, eso es cierto. Ale ha sido el único síndico. Yo tengo casi 70 años. Y los demás síndicos, ¿De, ¿de qué partido eran? Bueno, pues está bien, gracias.